Tejiendo, se le olviden a uno los problemas y fuera de eso, tejiendo, obtuvo un resultado bonito, que a alguien le gustó y también hay un ingreso. Cuando yo fui, ellas me dijeron ahí que era un grupo de personas ayudando a las mujeres, hogares sin esposo, para salir de esa rutina, de la casa, de esa pensadera, que qué hago para darle la comida a mi hijo hoy. Todo eso también nos ha ayudado. Uno aquí se destreza, empieza a contar y se va disipando las penas. Nosotros en el grupo somos muy compañeritos y la una se ayuda a la otra, uno le cuenta sus penas a la otra. Sí, el tejido nos ayuda mucho, mucho. Se, se teje, se trabaja, también se juega el tiro.